buenos días para todos el día de hoy voy a hacer un circuito para las piernas con tres ejercicios para el abdomen nuestro objetivo es tonificar tonificar tonificar mantenernos en forma para el día de hoy necesitamos una una pesa si tú no tienes una pesa puedes coger una botella con agua algo que sea pesado o aunque trabajar sin ningún peso no hay ningún problema yo lo voy a meter acá lo voy a meter acá vamos a hacer un circuito, un circuito que será eficaz, ¿Por qué eficaz, porque vamos a, a colpir, no vamos a perder tiempo, vamos a hacer 45 segundos de, de, de, de, de trabajo con 35 segundos de, de, de, de, para que tú te recuperes y prendas un poquito de oxígeno para el próximo ejercicio, vamos a iniciar con un piccolo eh, calentamiento y después vamos a hacer nuestros ejercicios para ponernos en forma ok me muevo en el puesto me muevo me muevo me muevo un saludo a todas las personas que nos guardan de colombia méxico españa todo el mundo e italia vamos yo me llamo juan pablo juan pablo juan pablo juan pablo de la colombia juan pablo de la colombia que vivo en, en italia las palas los hombros adelante tiro atrás los hombros atrás estaba, está haciendo un viento escuchen el viento escuchen cómo se mueve la los bambú ok doblo doblo doblo salgo nuevamente doblo salgo estamos enviándole una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física porque con la salud no se juega muevo muevo los pies muevo muevo un poquito ok doblo una pierna una rodilla y bajo lentamente con la otra mano Perfecto, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, ok, perfecto, doblo, doblo, doblo, vamos, Cambia. perfecto, el talón, me gusta, me gusta trabajar en circuito porque, como les dije primero, no quiero perder tiempo, quiero andar al punto, al punto, focalizar, focalizar que, que, que la pierna que la pierna se tonifique si tú usas un, tú puedes usar el peso que tú quieras 5 kilos 10 kilos 20 kilos lo importante hacerlos en los 45 45 segundos ok perfecto ok vamos a iniciar vamos a iniciar me quito el, el, el teléfono que me pesa un poquito vamos a vamos a iniciar con un una pequeña corta pequeño trote trote trote en punta punta de pie punta de pie punta punta punta sí sí sí vamos a subir el batido cardíaco muy bien muy bien muy bien continua así continua así continua continua continua continua, continua. un poquito el talón el talón el talón el talón, talón. Mano toca talones, mano toca talones, toca, toca, toca, toca, ok, ok, adesso, va, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pequeña corta. Atrás, atrás, atrás, atrás. Punta, punta, punta, punta. Ayúdate con los brazos. Atrás. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 30 jumping ya. Ok. 30 jumping ya prepárate, prepárate, ah, ah. vamos a 30 jumping ya, abro de cuesta a los lados, 3, 2, 1, inicia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo, continuo, continuo, continua la marcha, la marcha, la marcha, la marcha, ah, ah. continua, va lo que vamos a hacer, tú continúas en la marcha, yo te muestro lo que vamos a hacer, mano toca punta, toca pie guarda, Ta. vamos a hacer esto, prepárate, tú sigues en la marcha, ok vamos a iniciar yo te digo cuando vamos a abrir los brazos 1 2 se inicia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 continuo continuo el trote el trote ta ta ta trote, trote. Tu pantinazo el trote. Este trote. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 1 2 1 2 Un jueguito, ¿no? <ríe> un jueguito. Un jueguito para calentar. Prepárate, prepárate. Ah, ah, prepárate. 1 2 Se inicia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, continúa la marcha, continúa, continúa, continúa. Ok, vamos a, a finalizar este pequeño calentamiento. Vamos a mover un poquito los brazos. Digo como si fuéramos eh, unos boteadores. Vamos a hacer esto. Okay. pero siempre con la marcha. Prepárate.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 10, Vamos a hacer skipping, skipping. Yes, skipping da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mueve un poquito, mueve un poquito más. Pies, los pies, los pies. <ríe> ah. Un pequeño rescaldamiento. Como dije anteriormente, voy a hacer 45 segundos de, de trabajo o de esfuerzo con 35 de, de, de descanso o pausa. Cada ejercicio lo voy a repetir tres veces. Lo vas a sentir. Pero te va a ayudar a mejorar. Busco el, el cronómetro. El programa, el programa. Aproximadamente, 28 minutos dura esto. Ok, se pueden, se pueden hidratar. Oiga, estoy haciendo esto en español y me viene el italiano. Y cuando hago en italiano, me viene el español. Siempre hago confusión. Por lo importante, el movimiento, mantenerse. Ok, después de mi hidratación, preparo vamos a hacer nuestro circuito circuito, circuito prepárate prepárate cuatro ejercicios para la parte inferior y tres ejercicios para el abdomen tres dos uno se inicia Four, three, nuestro two, primer ejercicio one, zero. nuestro primer ejercicio abro que el ginocchio no supere la punta del pie vázalo de acá Míralo acá, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, abro, abro, espalda, siempre derecha, derecha, Mira a derecha, derecha, lentamente, hazlo a tu ritmo, hácelo a tu ritmo, son 45, No <risas> lo puedes hacer con, con la, la mochila, la maleta, la bolsa de agua, está, esto sí, abro abro ok, perfecto una pausa de 35 35 segundos ahora lo voy a hacer de lado digo. Lo, lo puedes mirar yo hago de lado el ejercicio Tú puedes modificar este ejercicio hacerlo más más corto, más lento aumentar el peso un saludo a Francesco, Francesco que nos guarda desde Italia. Cheche. Vamos Francesco. Nuevamente, nuestra segunda. Vale. abro Auro. Auro. Me paro, me paro más, más, más, más más cerca de ustedes. Esto, abro acá. Mira acá. La espalda derecha. Va. Para reclutar es buena fibra. Si vuelve a reclutar buena fibra debo ah, bajar más. Ah, sí. Okay. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Sí. Sí. Sí. Ah, ya se siente, ¿no? Sí. Oh. Madre de Dios no se juega, y se logran los objetivos a corto y a largo plazo yo recomiendo hacer estos ejercicios al menos de dos veces a la semana, tú puedes modificar, modificar el peso aunque el tiempo vamos a hacer la última de este ejercicio, la última ah, ya estoy sudando se ve todo bonito, pero está haciendo frío. Está haciendo frío, está haciendo frío. Abro aquí, abro, abro, pa, ta, ta. lentamente, ta, lentamente, pa, ta, lentamente. Si tú no tienes el peso, lo puedes hacer sin, sin peso. Claro que, que la tonificación será, te sentirá de menos. Con el peso, se siente, se siente, se siente. Ah, ah, ah, voy a tratar de hacer un video en italiano y otro en español la gran mayoría son en italiano ahora me voy con mi gente latina me pueden escribir Pablo, haces una, una, una, un entrenamiento una rutina para, para los brazos lo hacemos ok nuestro próximo ejercicio nuestro próximo vamos a hacer eh, avanzada avanzada dietro avanzada vamos a hacer esto tiro y bajo podemos colocar un tapeto para no hacernos daño a la rodilla ah. déjame tu comienzo míralo acá míralo míralo va va va la rodilla no supera la punta del pie. para sí. Parezco un caballo. Sí. Da. Sí. Da. sí. Lentamente. Palo lentamente. Lento, lento, lento, lento. Importante hacerlo bien. Sí. Sí. Sí. Que tú sientas el ejercicio. Tú lo sientes. Tú lo sientes. sí. Ah. Sí. Vamos. Sí. Sí. Ok, hicimos la primera. Hicimos la primera. Ya se siente. Ya se siente. Como he dijo, como dije anteriormente, pero puedes hacer un minuto, un minuto de descanso. O dos minutos, con un minuto de descanso. 50 segundos con 15 segundos de recupero todo depende de tus tu condiciones, tu capacidad el día de hoy lo he hecho a 45 45 con 35 para todas las personas que quieren ponerse duro ok, okay. nuevamente, nuevamente va 10, atrás, ah. otro aquí con control del peso, con control del peso Sí. si no hay el peso, prende la, la plancha <risa> Prende la licuadora, la olla, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. Prende la maleta, prende el niño, el niño, el niño, el bebé. Vamos, lentamente, lentamente, sí, sí, sí. Bueno, como un caballito. Sí, pa. Continua, continua, continua. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Sí. Todo lo bueno que tú haces hoy, el día de mañana se verá. Ok Perfecto Falta uno, falta uno más Ya se siente Ya se siente la pierna Se siente la pierna, se siente Ah, Falta uno, uno, uno Uno de más Uno de más ah. Déjame Déjame tu comentario te gusta, no te gusta A mí eso me ayuda a crecer y a mejorar. ¿Por el peso? Okay. ok, perfecto, perfecto, va. Lento, lento, va. vamos. Lento, sí. Lento. Aquí ya mismo estamos trabajando un poquito involuntariamente los brazos, ¿sí? Va. squat, sumo, sumo, vamos a abrir grande, vamos a bajar y nos vamos a quedar, vamos a hacer 10, 10 abajo, 1, 2, 3, vamos a hacer 10 así, 10, después que hagamos 10, eh, salgo, me paro y vuelvo nuevamente, ok, se sentirá, en este se sentirá un poco que nuestro cuerpo, que nuestra pierna empieza a temblar, pero eso es bueno, eso es bueno. Abro grande, abro grande. Abro grande, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy a quedar. 1, 2, 3. Salgo, salgo. Arriba. Nuevamente. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 1 2 3 ok nuevamente nuevamente se va 1 2 3 4 5 6 7 8 ok nos dio, para 8, nos dio para 8 8 se me viene el italiano estamos en español estamos en español ya la pierna se siente ya la mía se siente la tuya se siente o no? Ok, perfecto, perfecto. Respira profundo, prende y hidrata. Ah, está puro. Qué bueno, qué bueno. Sallo naranja, sallo naranja. Ah. Uh. Se puede, se puede. Ok, ya abro grande, va. Espalda derecha. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, salgo, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ay madre de dios, vamos, Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Oh Dios, pasé. ¡Qué viento, viento, viento, viento! Vamos con la última. Vamos con la última. Ya esa pierna se siente. Ya esa pierna se siente. No lo sientes hoy, mañana lo sientes. Me gusta la gente positiva, me gusta, me gusta, me gusta. Tú eres positivo. <ríe> la gente positiva atrae lo positivo. Ok, va, vamos, vamos nuevamente. Abro grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Uh, madre de Dios, se va, se va, se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 Madre de Dios, se siente, vamos 1, 2, 3, Y no se juega Nuestro próximo ejercicio Último para las piernas ¿Qué voy a hacer? Cojo el peso En esta posición Y voy a abrir así Voy a hacer esto Ta. Vuelvo Ta. Vuelvo Si tú quieres sentir mal ejercicio Debes bajar más Vamos a hacer un poquito laterales Laterales Conflicto Flute. ay ay ay, madre de Dios, cuesta mi hace morir, Mira aquí, abro, uno, abro ah. acá, dos, también pueden abrir abrir los brazos, a hacer esto, ah. Ah. yo lo hago con la cintura, ¡Sí! Ah. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ah. si, sí, sí! sí, sí, sí, sí. sí. Dale ¡Dos! ¡Ah! ¡Ah! Ok Aquí no se juega ¡Aquí no se juega! Aquí se entrena Ok Vamos a cambiar de de pierna de pierna Escuchen el viento, escuchen el viento ¡El viento! Está llegando la primavera, coge el peso, abro, abro, abro, ah, ah, siempre derecho yo. Como dije anteriormente, tú también puedes hacer esto. Así le agrega más resistencia. Ah, Fuerza. Ok, perfecto, perfecto. Ya estoy sudando, ya estoy sudando. pista ciclable Una pista donde va de la bicicleta. y aprovechando que todavía no han llegado a entrenar. Ok, perfecto. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de brazo. Cambio de brazo, cambio. se va, se va, se va, se va, se va, ta, sí, se, se, va. Ta. se, va. Ta. se. Espalda derecha, espalda derecha, se vamos, se va, se ta, sí, sí, sí, se se se Después de esto, seguimos con abdominales. Se va. Uno. Son cuarenta y cinco segundos. Que, la que graba con este viento vamos a hacer la última para cada pierna eh, y después vamos a iniciar nuestros tres ejercicios para el abdomen tres ejercicios para el abdomen no, no, no. necesito correr necesito eh, hacer más ejercicio aeróbico pero en esas estamos el problema es que yo como muchas harinas me gustan mucho los brownies y las tortas Ok, se va. Soy mi, yo soy muy harinero, pero como somos harineros, también me gusta co correr. La semana pasada me hice 14 kilómetros, ¿cierto? No? Primero hice 7 y después hice los otros 7, no los hice todos de una. Yo invito a todas las personas que se entrenen con mi, en mi canal. Tengo una playlist de ejercicio de pierna, de brazo, de abdomen con la con la fitball con elástico con la cuerda hay una gama de ejercicios para ponerte en forma yo soy laureado en educación física del Politécnico Jaime Sasa Cadaví. ¿Dónde queda eso Medellín, Colombia vamos a cambiar cambio de lado, cambio y después nos vamos con abdominales. Ok, prepárate. Prepárate. Prepárate. Ok. Siempre estos ejercicios. Tenemos que entrenarnos a nuestro ritmo. Tú no compites conmigo, tú compites con, consigo mismo. Siempre habrá personas mucho más mejores que ti, uno más rico, uno más pobre, uno que está más o menos, uno más alto, uno más bajo, uno que corre más rápido, otro que va lento. Lo importante que tú te entrenes a tu ritmo. Tú crees buenos Hábitos, hábitos. y el día de mañana vas a ver los resultados ok, hidrátate me preparo para el abdomen abdomen abdomen abdomen siempre con el peso siempre con el peso prepárate, prepárate, si no hay el peso no te preocupes, hazlo sin peso sí. Lentamente al pecho. Bajo, bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo, bajo. Sí. Bajo, bajo, bajo, bajo. Sí. Bajo, bajo, bajo, bajo. Sí. bajo, bajo. Subo, subo, subo. Bajo lentamente. Ok. Perfecto. Este me gusta porque descanso de esta forma. Descanso de esta forma. Nuevamente, nuevamente. se repite. Vamos, vamos, vamos. Vamos, lentamente. Sigh Sigh Sigh Muy bien En el próximo No se juega Vamos a hacer plan, plan, plan, plan Plan, plan plan. Voy a mover el peso De derecha a izquierda de izquierda a derecha Plan, plan, la plancha La plancha Vamos a hacer esto, está, fuego, lentamente, lentamente, sin hacerte daño, sin hacerte daño, está, paso el peso, paso el peso, paso el peso, no el peso, paso el balón, sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh. ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! ¡Ninguno te regala nada! ¡Nadie te regala nada! ¡Nadie! ¡Todo es un sacrificio! Esto no se compra en el supermercado Esto se entrena en casa, al parque, en el gimnasio Donde te encuentres Ok, vamos a hacer la última de eso, La última No hay afán. Hazlo a tu ritmo. Perfecto. Vamos a hacer se altuiza si no si tengo problemas con el equilibrio dejo los pies a tierra al, al tapete si no los alzo último último vamos último ejercicio último se siente no ok se va de hacer movimiento. esfuerzo, último, último, último, último, último, el de la victoria, el de la victoria, ah. victoria, eres fuerte, eres fuerte, así me gusta, hay una persona que te alina, quiero que yo te aline conmigo de dos a tres veces a la semana, es suficiente, porque yo prefiero que tú te entrenes, Tuve tres vueltas, todo un año, siempre, que no todos los días, Cuatro meses, va ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, seis siete ocho nueve ta, 10, va, 1, 2, 3, vamos, vamos se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ese último, ese último ya me estaba, ya me estaba sacando la leche, ah, ay ay ay, ay. como lo has ido con el entrenamiento, duro, fácil me pueden dejar sus comentarios. Eso me ayuda a, a mejorar. A mejorar. Vamos a hacer un poquito de estiramiento. Va. Nuevamente el movimiento. Circulares. Circulares. Del glúteo. Las piernas. Todo. Ta, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ok. Doblo una pierna. Voy a bajar lentamente. Con las dos manos. Cambio. Perfecto. Voy a bajar lentamente sin doblar eh, la rodilla. Vamos a cambiar. Cruzo uno. Bajo lentamente hasta donde yo pueda. Eh, cambio. Perfecto. Vamos a hacer este. Si no tienes equilibrio, pon la mano en, pon la, mano en la silla, en la mesa, en la baranda. Cambio. Ya yo siento ese ejercicio, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Vamos atrás Cambio Muy bien, puedes profundizar más en El estiramiento No te quiero hacer perder más tiempo Por el día de hoy, hemos terminado Muchas gracias De corazón, Juan Pablo Y si todavía no te has inscrito a este canal Escríbete ahora mismo Ciao.